Estamos trabajando de la mano del Ministerio Público, hay una parte importante que es patolo eh, eh, patología forense para parte de medicina legal, eh, un equipo de, de buenos investigadores de manera constante en relación con la familia, estamos esperando el resultado del vehículo, si es el mismo que los eh, desaparecidos abordaron, y un proceso de investigación abierto, sobre todo a la mano del debido proceso. Se dará una respuesta contundente a ese caso, no se permite ese tipo de, de hechos, ni ese ni otro que, que afecta a la sociedad, sobre todo que causan de este esos detalles. En, en el momento que tengamos ya los resultados, se dará públicamente la, la, la información. Gracias. Muchas gracias Muchísimas a ustedes.